Miedo Cada noche la oscuridad devuelve al hombre a un recuerdo de indefensión atávico el atardecer nos hace más despiertos más atentos nos prepara para un encuentro inesperado para una carrera atropellada en busca de refugio es una contrarreloj que estamos destinados a perder el sol hundirá sus rayos vacilantes tras el horizonte y nos dejará desamparados atento el oído la mirada anhelante el pulso acelerado, esperando lo inesperado. Un río de negra penumbra que nos anegó durante milenios y que como un oculto resorte, tan solo espera una cotidiana trepidación que desgarre lentamente ese fino velo que en tantos años de evolución ha elaborado una rudimentaria defensa, que creíamos una sólida barrera imperturbable para aislarnos del perseguidor insaciable de la humanidad. Es una sensación inaprensible, que al ser contada pierde rigor y se vuelve un balbuceo ridículo, pero que cuando nos toca levemente, una suave fibra se vuelve corpórea, atenaza la razón con cada latido, y nos encoge con un escalofrío que quebranta brutalmente nuestro ordenado, categórico mundo. Primero es un picor extraño, una ligera irritación, una minúscula piedra en el zapato que nos acompaña en un ascensor lleno de gente. Nos molesta, pero no podemos tocarla. Luego es ese perro que no para de ladrar y nos irrita y nos va enloqueciendo y quieres arrancarle la lengua y perforarle el cráneo y termina paralizando lentamente tu mente como una mala postura al dormir que te deja insensible con una sensación de haber perdido la mano que queda bajo la almohada impotente ante el horror que se avecina que te alcanza y no puedes ni siquiera evitar, un humor malsano que destruye tu alma.